Y ya estamos en comunicación con Flor de Paz Esa es periodista directora de la cubaperiodistas.cu La página web de la Unión de Periodistas de Cuba eh, El motivo del llamado es conocer sobre la vacuna soberana 02 Que avanza hacia la fase 3 ¿Cómo estás Flor? Gracias por atendernos Buenas, buenos días Para ustedes también ¿Qué podés contarnos respecto a la vacuna, Flor? Eh, sobre Soberana 02, es la vacuna que más eh, avanzada está en cuanto a eh, estudios clínicos, ya está ha superado la fase, o sea, está en fase de ensayos 2, y se espera que en, en marzo próximo pase ya a la fase 3, lo que eh, posibilitará probablemente su uso de emergencia a partir de que ha demostrado ser segura, puesto que se basa en plataformas de vacunas anteriores, y, y también ha demostrado, eh, tanto en laboratorio como, como en el estudio clínico, evidencias de su inmunogenicidad, eh, o sea, que levanta altos títulos de anticuerpos capaces de neutralizar el virus, es lo que se sabe hasta este momento. Uh -huh. ¿Y en cuántas personas se está actualmente analizando en la fase clínica? Eh, ahora no tendría el dato exacto de cuántas, pero lo que sí se piensa es que si se aprueba su uso ya en fase 3, que parece ser lo más probable, eh, por lo menos mil voluntarios podrán participar ya de ensayo fase 3, que a la vez sería eh, también un uso emergente de la vacuna. ¿Hay otros países interesados en la vacuna? Sí, hay, hay otros países interesados en la vacuna. De hecho, se, se está pronosticando una producción de 100 millones de dosis y, y en Cuba somos 11 millones de habitantes. Así que imagina que hay una demanda importante de, de la vacuna y que, y que con creces superará las necesidades de la isla. Flor, sí, Flor y respecto, y respecto a, cómo a cómo puede llegar, puede llegar a, ser a ser la producción, la producción Cuba, ¿Cuba tiene el laboratorio y los elementos para garantizar, para garantizar la, producción la producción de, esta de estas vacunas. vacunas? Sí la tiene, Cuba tiene eh, durante muchos años un desarrollo muy importante en la producción biotecnológica de tanto de vacunas como de otro tipo de medicamentos y evidentemente estas instalaciones ya han estado funcionando en diferentes instituciones de, de todo lo que es eh, la empresa BioCuba Pharma, que agrupa una gran cantidad de centros de investigación, producción, o sea, son centros de lo que se llama el ciclo completo, que se investiga, se produce, se investiga, se, se produce y se comercializa. Y bueno, eh, eh, lo que se trata es de utilizar estas mismas instalaciones con las adaptaciones que sean necesarias para producción de esta vacuna o de estas vacunas, recuerda que Cuba tiene, eh, aunque la soberana 02 es la más avanzada, tiene eh, cuatro vacunas eh, ya en ensayo eh, contra la COVID. Uh -huh. eh, Flor, y bueno, están en diálogo obviamente con la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Qué dice la OMS respecto a la producción de la soberana? Bueno. Eh, ya, he, ya ha sido aprobada, o sea, registrada, no, no te puedo decir el término exacto si aprobada o registrada, pero ya la OMS eh, está al tanto y es una de las vacunas registradas, no sé si es el, el término, uh -huh. eh, de, de las que la OMS ya tiene reconocida, yo creo que reconocida sería mejor en el mundo. Bien, ¿Y, ¿y qué significa para los científicos de tu país el avanzar sobre este estudio de las distintas vacunas? Significa, primeramente, que se puede vacunar toda la población cubana. Eh, como sabes, las vacunas que, que están eh, usándose ya en el mundo en este momento son bastante costosas. Eh, Cuba es un país con, con bastantes dificultades económicas. Si tuviera que comprar vacunas para toda su población, eh, se vería ante una dificultad más y realmente bastante complicada. El hecho de que tengamos una industria biotecnológica suficientemente desarrollada como para eh, hacer estas vacunas y producirlas, pues, lo primero que significa para los científicos es eso, la satisfacción de poder dar cobertura a toda la población de una vacuna segura y que proteja contra el coronavirus. Ya desde el punto de vista de la realización profesional, bueno, eh, tiene que ser también... Eh, muy satisfactorio y eh, haber logrado en tan poco tiempo eh, eh, tener cuatro propuestas de vacunas y, y que éstas y que lleguen a cumplir su cometido. Pero bueno, eh, ya ahí tendrían que hablar ellos mismos, ¿no? Claro. Flor, no, te pido que nos amplíes un poco. Son cuatro los proyectos de vacunas que hay en Cuba Cuatro, Soberana 01 y Soberana 02. Agdala, que es una formulación en spray Nasal, y, y otra que se llama Manvisa. Uh -huh. ¿Y cómo avanzan las otras tres proyectos? Nos ha hablado mucho de la Soberana 02, que, bueno, la más avanzada, por lo que nos contás, pero las otras tres, ¿en qué etapas están? Eh, las otras están en la primera etapa, eh, cumpliendo todas la, las... Eh, los rigores de, de sus primeros momentos, ¿no? Pero según ha informado el director de Biocuba Pharma, Eduardo Martínez, en una entrevista publicada ayer en Rusia Today, que eh, les recomendamos la, la puedan consultar porque tiene datos mucho más precisos, eh, todos eh, avanzan muy bien, positivamente. Y, y bueno, lo que claro, se ha hablado más de la soberana 02 porque es la que probablemente podamos empezar a utilizar con más rapidez. Uh -huh. Todas son ¿Y? formulaciones diferentes y, vaca y basadas en vacunas eh, probadas durante muchos años. Claro, y ¿cómo está la situación en cuanto a, a la pandemia en Cuba? Bueno, en estos días ha habido un rebrote bastante importante. Y, y bueno, supongo que sea por eso que ya están considerando eh, utilizar la soberana 02 en el mes de marzo eh, con un uso de mil de voluntarios, o sea que es bastante amplio es lo que se llama el uso de emergencia de la, la vacuna, y bueno, como ya ha demostrado seguridad, que es lo primero, y que y de, y ya se ha demostrado también en alguna medida su efectividad pues eh, en esos, en, estos, en estos argumentos no tan importantes se basa la el uso emergente de la vacuna. Uh -huh. eh, bueno, nos decías que tienen todo para producir la, la soberana 02 allí en Cuba. ¿Cuál es la capacidad de esta producción, eh, teniendo en cuenta que, bueno, que, como vos decís, si avanza, si es efectiva, eh, otros países, ya que ya han manifestado interés, comiencen a solicitarla? Bueno, te decía que eh, están hablando de producir 100 millones de dosis. Sí entonces te puedes imaginar que es una capacidad importante pero, claro, eso no será eh, todo a la vez pero eh, pensar que en este año se produzcan 100 millones de dosis de una vacuna pues calcula tú la capacidad yo personalmente que soy periodista eh, no te podría decir con precisión eh, pero, pero esta cifra habla de, de una capacidad importante sí. de, de producción de la vacuna uh -huh. y no, y, y, se, y por supuesto, si somos de, si somos 11 millones, sí. pues se puede imaginar que la mayor parte de esa producción no se va a usar en Cuba. Claro, claro. Eh, ¿Y cómo está Cuba también tratando el COVID? Ahí sabemos que incluso algunos pacientes han ido allí a la isla. ¿Puede ser o tal vez leí mal no? que algunos pacientes no te entendí que han parte. ido de otros países a, a terminar de recuperarse después de haber contraído COVID ¿esto es así? bueno, desde eh, de hecho han entrado al país muchas personas con COVID y, la, y el rebrote surge a partir de la entrada de, de personas con COVID y eso ha aumentado ha potenciado la transmisión local eh, uh -huh. si hay si han venido muchas personas específicamente a recuperarse, mira, no lo sé, pero lo que sí está claro es que todas las personas que entren al país con COVID son atendidas de igual manera. Ya claro. si hay una intencionalidad de venir y decir, bueno, voy a Cuba a recuperarme, bueno, ya eso será en casos que no, no, no te puedo yo decir, ¿no? Pero uh -huh. de todos modos, lo que sí sabe cualquiera es que si entra a Cuba con COVID va a recibir atención médica.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 ¿por qué Cuba puede realizar esta producción a gran escala de, de vacunas? Siempre se habla de una historia, una histórica eh, producción del país, la capacidad, digamos, de soberanía en salud, más de 30 años, e incluso las vacunas del Programa Nacional de Inmunización de tu país son producidas ahí. ¿Nos podés contar brevemente cómo se llega a, a poder hacerlo? Sí, eh, esto es un sistema de que te decía ahorita de investigación, desarrollo y comercialización de productos de la biotecnología que se inició en Cuba en los años 80 del siglo pasado, que se crearon un número importante de centros de, de investigación eh, basados en, esta, en este concepto, ¿no? el concepto de ciclo cerrado que lleva todo este tiempo produciendo no solo vacunas, también medicamentos, también medios de diagnóstico. Eh, precisamente a partir de que es un país con pocos recursos para poder decir, bueno, ahora nos vamos al mercado y vamos a comprar todos los diagnosticadores o todas las vacunas que nos hacen falta. Y a partir de también del desarrollo educacional que ha tenido el país durante todos los años de revolución y que cuenta con un personal suficientemente calificado para desarrollar todas estas todos estos productos crear algunos incluso algunas por ejemplo la vacuna de la contra la meningo que tiene 30 años de uso que se ha usado no solo en Cuba sino también en otros países de América Latina fundamentalmente eh, es la es la primera vacuna que se hizo y que y que existió durante mucho tiempo como única vacuna eh, para combatir la meningo que es, un, es todavía una, una una epidemia que, que hace bastante daño en, en la población infantil. Eh, pues esto ha sido un desarrollo de muchos años, ¿no? Es que ahora de pronto tengamos todo esto y, y no se sabe de dónde viene. Es que viene de, de, de la práctica científica, de la práctica eh, productiva en este campo durante muchos años que cuenta con un potencial de instituciones y de, y de personas muy calificadas y que y que van participan incluso en proyectos internacionales y colaboraciones con otras naciones que también tienen mucho desarrollo en el ámbito de la biotecnología y la producción de, de medicamentos de origen biológico. Gracias, Flor, por tu tiempo y esta comunicación. Quedamos a disposición. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estaban escuchando a Flor de Paz, esa es periodista y directora. Los invitamos y las invitamos a que entren a www.cubaperiodistas.cu Así está la información que, que brinda no solo respecto a la vacuna, sino a la actualidad de la isla. Bueno, y nos comentaba sí. de esta producción de 100 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, la Soberana 02. Y le vamos a agradecer a Pablo Fernández, que fue también quien gestionó para que podamos hacer esta nota. Pablo Fernández, lo suelen escuchar por la tarde con Meteoro, eh, allí de Cartago TV Bueno, nos ayudó con la vacuna cubana, la soberana 02. Un día cualquiera, de lunes a viernes, desde las 8.